Te saludo con cariño, con la mejor de las intenciones. Deseo que esto que te voy a platicar te sirva de mucho. Quiero que lo hagas excelente cuando entrevistes a personas en radio, televisión, redes, etc. Estos son consejos para que entrevistes como locutor o como amateur, como sea, pero que realices buenas entrevistas para radio, televisión, redes, lo que tú gustes. Lo primero, lo más importante, es lo que yo viví, te lo platico porque es vital para tus buenas entrevistas. Mira, yo ya tenía varios años, 10, 15 años en radio y televisión. Era incluso yo conductor de noticiero de televisión. Radio noticieros, manejé mucho, control, re, controles remotos, eventos especiales, maestros de ceremonias, etc. Mucha experiencia. Donde yo estaba de conductor de noticiero, Canal 9, Villahermosa, televisión. Me invitaron a otro programa para entrevistarme. Fui a la entrevista. Me senté... ...frente a las cámaras. No es lo mismo entrevistar que te entrevisten. De ahí viene el secreto para luego saber cómo vas a tratar a tu entrevistado. Me siento yo en el mueble... Las cámaras frente a mí, los camarógrafos, las luces, etcétera, etcétera. Veo hacia la cámara y me empieza... Me siento intranquilo, nervioso. Eh, miedo no, pero sí una desesperación muy grande de... El tiempo que, que va llegando, luego de pronto ve la luz roja de la cámara que se enciende, que te indica que ya estás al aire me comienzan a, a preguntar, a entrevistar la persona que conducía el programa y yo empiezo a responder repito yo ya con mucha experiencia pero entonces yo empiezo a responder y oía yo mi voz como que no era mi voz como que andaba en mi voz por allá, yo no sé. A eso se debe que muchas veces cuando entrevistas a alguien, se llama, se inhibe, se olvida lo que vas a decir, porque estás absorto completamente de nerviosismo, preocupación, no sé. Es algo que te saca de, le llaman miedo escénico el micrófono, incluso frente a una cámara fotográfica, incluso frente a una cámara fotográfica, te van a retratar y lo primero que haces es fruncir el ceño, ¿no? Este, este, como, que, como que te van a hacer algo, ¿no? Este, posa uno luego, luego. Entonces cuando te preguntan, pues yo ya mi voz como que no era mi voz y contestaba yo pues prácticamente por inercia. A lo mejor no dije lo que tenía que decir, no sé, pero de qué da miedo, da miedo. Que te sirva de experiencia lo que yo viví para que cuando entrevistes a alguien, lo primero es darle confianza a esa persona. Desde que llega a atenderlo con mucho cariño, con voz suave, nada de... ...que sienta la tensión del momento, eh, los segundos ahí, acuérdese, sigue, tú, cinco minutos, eh, preparádate, Tranquilízalo, número uno, tranquilízalo. Número dos, ¿de qué le vas a preguntar? Prepara el tema de la entrevista. ¿De qué le vas a preguntar? ¿Cuál es el motivo de su visita para la entrevista? para que tú te documentes. Que tú siempre tengas tu papel, tu lapicero a la mano, es vital. Que lo mires siempre a los ojos al entrevistado, que lo veas con cariño. Que lo veas a los ojos en todo momento al entrevistado. Si puedes, si puedes tocarle su mano, su brazo, su hombro al entrevistado, eso lo va a tranquilizar mucho. Las preguntas no las hagas muy rápido, porque como uno está con el miedo escénico, el pánico escénico, entonces si tú le preguntas muy rápido, pues él no va a alcanzar a captar lo que le estás preguntando. Si notas que la pregunta que le hiciste no la captó él bien, repítesela en otra forma y que él no sienta feo de que no te escuchó bien. Terrible cuando estés entrevistando a alguien que estés viendo tu celular. Se siente horrible que uno esté hablando. Yo, locutor de cabina en cabina, con experiencia, me pongo a hablar y frente a mí alguien se agacha a ver el celular y está ahí. Se siente uno desesperado completamente. Hay un fenómeno muy especial hasta quisiera salirte corriendo porque como que no te hacen caso. Entonces tu mirada en los ojos, en todo momento la atención para lo que esté diciendo el entrevistado. Si lo estás entrevistando en la calle con grabador o con cámara nada está viendo hacia otro lado y el micrófono acá y, y, y, y volteando para otro lado. No, lo tienes que estar viendo en todo momento. Si no le alcanzas a, a oír bien lo que dice, porque hay voces pequeñas, entonces trata de leer los labios. Por eso tienes que tener mucha atención en tu entrevistado. Porque es horrible que estés preguntando algo al entrevistado, sobre todo en la calle y volteando volteando para otro lado, este, mientras el entrevistado hable desesperante. Muchas veces el entrevistado por ese miedo escénico se traba y no adelanta y no puede hablar. Entonces tú tienes que sacar adelante la entrevista, porque la estrella es el entrevistado, no es uno. La estrella es el entrevistado, no es uno. Lo tienes que cuidar para que él se vaya contento y sea inolvidable esa entrevista, que te recuerde toda la vida, el afecto, el cariño, la atención que lo ayudaste a salir adelante en la entrevista. No porque sea gerente de algo o presidente de alguna compañía. Yo tenía mucha experiencia en micrófono cuando me entrevistaron a mí y sé lo que se siente, por eso te lo platico, por eso empecé con ese tema. ...para que tengas excelentes entrevistas. Entonces, mirarlo a los ojos en todo momento. No estar viendo tu celular. Si se necesita recibir opiniones en ese momento... ...sobre la entrevista, por alguna encuesta o concurso... ...tiene que haber otra persona... ...un tercer compañero o compañera que esté viendo el celular, apuntando... Y que ella diga personalmente el número de llamadas o de mensajes y que los lea, etc. Porque tú no en ningún momento te agaches a ver el celular. Porque se va, vas a sacar de base al entrevistado, se siente horrible. No preguntar tan rápido es importantísimo porque se pierde la persona. ...no capta lo que le dices. Y está prevenido también... ...porque hay entrevistados que te contestan rapidísimo. Me tocó entrevistar hace muchos años... ...a un señor que era director del sistema... ...Bancos de Comercio... ...se llamaba Manuel Espinosa Iglesias... ...bajito... ...un tiro, un rayo. Le preguntabas algo... ...te contestaba en tres segundos... Empezó, sonreía como diciendo ya, y tenías que lanzarle la otra pregunta. Te contestaba con dos, tres palabras, sonreía, se te quedaba viendo y tenías que hacerle la otra pregunta. Tienes que estar prevenido entonces sobre lo que le vas a preguntar sobre el tema. ¿Y cómo llega uno a conocer tanto? Pues leyendo, obviamente, o antes de que llegue el entrevistado, perdón, que se le ofrece... Y ya para finalizar la entrevista, es muy importante siempre decirle, perdón, ¿le falta agregar algo? Y ya se va a soltar con más confianza en ese momento. Perdón, ¿le hace falta agregar algo? O bien, este... Eh, Desea usted externar algo, decir algo que yo no le haya preguntado y ya él va a externar lo que tenga que decir. La técnica de la entrevista, la famosa técnica de la entrevista es porque en televisión las entrevistas son de o dos minutos o tres minutos o cinco minutos. Sobre todo en noticiarios, la entrevista es muy rápido. Ahí sí la técnica es, quieres que centrate las preguntas que le vas a hacer, cuatro o cinco preguntas, las desarrollen en cuatro o cinco minutos y te dicen por el chicharo ya córtalo, ya, ya, ya. Y tú en tu cara no debes de manifestar en ningún momento lo que te están diciendo acá. Ya, ya, ya, ya córtale, ya, no, no, no. Tú en tu cara no tienes que manifestar nada de lo que están diciendo acá en tu apuntador, en el lo que le decimos así de cariño. Son detalles que hay que cuidar mucho para que el entrevistado no se dé cuenta de que ya estén desesperados y en un momento dado, muy elegantemente, muy amablemente, le dices perdón, perdón, se nos acabó el tiempo, pero seguramente... Aceptar otra invitación para seguir platicando sobre el tema que es tan interesante. Muchas gracias, muy amable. Comerciales. Pues o sea, tiene usted que salir. Muy amable, entra muy amable y salir muy amable. En televisión el tiempo es muy caro, en radio menos, pero también es caro. Ahora, cuando usted está entrevistando en redes... Yo no veo cuál es el problema. Si YouTube no te cobra por minuto ni por segundo. Lo importante es que tú estés informando algo importante a la gente. Porque veo que hacen entrevistas también muy rápidos. Y no, no es necesario en redes, en YouTube, que tú entrevistes tan rápido. No estás en televisión. El minuto en Televisión Nacional te vale medio millón o un millón de pesos. Pero en redes no te están cobrando nada, entonces no tienes por qué ir a pasos agigantados muy rápido en la entrevista, que ni siquiera, cuando va muy rápido el entrevistado se pone más nervioso, más de lo normal, porque ya no saben en qué contestar. Cuando hay este, conjuntos musicales tocando y te pones a entrevistar, no se va a oír nada, el, el entrevistado no te alcanza a captar las preguntas que le haces, sobre todo cuando hay ferias o algo así, que hay mucho ruido, mucha música, y se acerca uno con el micrófono a entrevistar a alguien, no se oye, la música sí, pero las preguntas que le hagas al entrevistado no se alcanzan a oír, y entonces él muchas veces no sabe ni qué contestar. Repito, la estrella es el entrevistado, no es uno. Entonces tenemos que apoyarlo, llevarlo de la mano a que él se luzca. Porque si es de una compañía, él lo tiene que hacer bien. Tiene que mostrar lo que lleva completamente, porque si no, él va a tener problemas con sus jefes. Y la obligación de nosotros es ayudarlo. Si es un artista... Ayudarlo también, qué bella composición, la letra de esa canción, me encanta y dices, esta tristeza mía, preciosa la letra, cómo la compusiste, en qué te inspiraste. Generalmente empieza uno a nivel de crónica, haciendo historia. Porque si le preguntas a una persona mayor... ¿En qué año eh, fue que usted conoció a fulano de tal? No, pues, este, permíteme, no, no, no recuerdo. ¿Qué canción estaba de moda? ¿Te acuerdas? Cambia el, el nivel de voz. ¿Qué, ¿Qué canción estaba de moda en aquel tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Ya habías conocido a tu esposa? ¿En dónde vivías en aquel tiempo? Y empieza a recordar la persona, pero si le preguntas así de sopetón y en qué año naciste y quiénes estaban ahí, no. Tienes que ir suavizando la voz y acercándolo al dato que necesitas conocer. Me tocó una ocasión que llegó un diputado federal a entrevista a un líder petrolero muy grande que pagaba muy bien las entrevistas. Pero ese día llegó y en el noticiero y pues no le salió nada de, para hablar, para explicar a lo que había ido. Y pues yo tuve prácticamente que, que contestar lo que mentalmente tenía en la mente porque en ningún momento habló, pero pues la entrevista era pagada y teníamos que librar la entrevista. En otra ocasión también cuando la visita de... Del Papa, yo creo. una entrevista muy delicada. Tenía a mi compañera a mi lado en el estudio de televisión. Ella tenía su guión, yo tenía mi guión. Una mujer muy hermosa. Ella tenía su guión, yo mi guión. Empezamos a transmitir. Terminé yo lo que el punto número uno y ella se ya con el dos porque yo a señalándole que continuara y pues no no no continuó entonces tuve yo que agarrar mi hoja ver el punto número dos y seguir con lo que ella le tocaba decir dije bueno se descontroló para el punto número tres, le vuelvo a hacer yo la seña para que ella siguiera. Y tampoco pudo, se quedó espantada viendo a la cámara, no pudo. y era una transmisión muy delicada. Veo yo el punto que le tocaba y sigo desarrollándolo yo. Y a partir de ahí ya seguí yo con lo de ella y con lo mío sin que se notara. Se te presentan imprevistos a veces que tienes que... Cubrir, tienes que estar atento, alerto a lo que sea. Luego te platico más, pero repito, el entrevistado eh, la estrella y hay que comprender el miedo que se siente frente al micrófono, frente a la cámara y tenemos que ser muy amables con ellos El celular, te lo recuerdo, no voltear a ver el celular, por favor. No dejes de mirarlo a los ojos a tu entrevistado en todo momento. Será el mejor valor que le des para que él lleve a cabo brillantemente su entrevista y para que él te lo agradezca y lo recuerde toda su bendita vida. Ojalá y te sirvan estos detalles, estos consejos, son de la vida real, de lo que yo viví, de mis años de experiencia, como locutor en radio y televisión. Muchas gracias, muy amable. Te deseo muchos éxitos, muchas entrevistas excelentes. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.